El presidente del Servicio de Impuestos Nacionales denunció que el periódico El Diario tiene una deuda de más de 600 millones de bolivianos con esta entidad. La deuda que tiene en este momento eh, El Diario data del año 2011. ¿no? Y, oh, eh, el Diario plantea y señala hay una asfixia ...de impuestos nacionales y capaz que estén diciendo es una asfixia del gobierno. Es una deuda del año 2001. Esta deuda, eh, como hemos publicado, llega a 666.734.294 eh, bolivianos... ...que incorpora el impuesto, el mantenimiento de valor e intereses. Y lo interesante acá es que Impuestos Nacionales ha enviado cartas... ...ha pedido que esta empresa, el diario se apersone pues a la gerencia para inclusive acogerse al perdonazo tributario que venció el, el 28 de junio y pueda eh, pagar prácticamente únicamente el, el tributo que llega a 120 millones más el mantenimiento de valor.